My friend, Julia. Bienvenido, Julia. Acabamos de llegar a Agadir Exactamente, estamos en Tamrat, en el Blue Wave Surf House. Yes. Vamos para adentro. ¿Quién ha vuelto al blog? Hola. Oh. Oh, estoy tímida, ¿eh? Yeah. ¿No se ha ido? Soy tímido. ¿Hacía desde qué vídeo que no salía? Desde Bueno, desde salir, salir, salir. Salir. Bueno, salir desde Mejé. Desde, desde, desde, desde… Hace siete meses, no. que lo hemos visto antes. Desde los sexta, <risa> chicos. Sí, ¿Salió <risa> en Ibiza? Sí, en Ibiza también. Sí. Sí. Eh, mon ami, mon ami, mon ami, huya. Ah, joya, joya, huya, huya, huya. Sarbi, Tarbi. Tarbi, no, Sarbi, tarbi, tarbi, Alex. Tarbi, Ali. Ana, Smithy, Alex. Alex, es okay. Ese okay? si, tío ahí. ¿Tiene ¿eh? algo ¿co� por el marocón? <laughs> ¿Por el marocón? Todo el mundo es español, todo el mundo. <inaudible> <inaudible> es. <inaudible> ¿Y El El El El El lo no, que ya roto muchas. ¡Va! ¡Alesio oh. y yo lo no vamos a pasar bien esta noche! ¡Alesio! ¡Hola! ¡Está lleno de perritos! ¡Está lleno de perritos! A cenar, no, luego a dormir va? y mañana a pillar olas, por suerte. O ir a patinar o lo que sea. <ríe> Buenos días desde Marruecos. Aquí estamos preparando el desayuno. ¿Ahí que tienes? Muy bien, vegano. ¿Vas a ser vegano? Sí, claro. Hola, Carla. ¿También ¿También la mágica de salir del blog. Sí. Vamos a probar esto, ¿qué tal? Yeah. No lo he probado todavía, ¿eh? <risa> <risa> Qué tensión, tío. Estoy delante de los dueños. No puedes decir que es malo, ¿eh? ¿Vas a probar? Sí. O está muy bueno, ¿eh? Pasa, pasa. Está muy logrado, tío. Luego te, te pago por el comentario bien, ¿vale? <risa> No, no, está muy buena, ¿eh? Hola. Hola. Buenos días. Nos bueno, vamos a presentar a todo el mundo del trip, ya que estamos. Soy Paula, encantada. Alesio. Alesio. A ver, voy, ¿Alecio? Alecio. No, tí, ya te conoce. ¿Dónde se llamaría? Hola. Ya Lewis. Lewis, tío, saluda, que si no, no te va a seguir nadie. <risa> Hola, Pipo. What's up? Hora de desayunar. No sabemos qué vamos a hacer después. De momento desayunamos. A por olas. Vamos a por olas. <risa> I'm never too shy in the camera, man. I just to say welcome all to Morocco. The land of wonders. <laughs> It's a magic land. <laughs> well here I am. There's no waves today. Well, there is us. We're way better than waves. Perfect. We create the waves. Hallelujah. <laughs> oh, no. Hemos llegado al spot, la verdad es que olas hay poquitas Al final de esta semana sí que habrá más olas Pero hoy vamos a coger el corcho Nos vamos a divertir, ¿verdad? Vamos a verlo, chicos ¿Qué, Albert? ¿La vas a partir con el corcho? Vamos a partirla, chaval, vamos a partirla Vamos a partir la tabla ¡Tubos! ¡Tubos! Chicos, para que apreciéis el trabajo que hay detrás de Better Yo estoy aquí grabando Y mirad dónde está Alex ¡Hola, Alex! Está en mitad de una reunión ahora mismo Y ahora se une con nosotros Vamos a surfear. Pequeñito, ¿no? Esta tierra no puede tener un blog propio. Segunda oportunidad. ¿Qué tal las olas favoritas el baño? Pequeñitas, pero divertidas. Va mejorando, la cosa, va mejorando. Alex, mira lo que te he comprado: Healthy Snack Marroquí, Garbanzos y Sal. Y ya está. Uf. tamaño, voy set 9 gramos de proteína por cada 100. Y te los comes como. A tiene un poco de agua. Y te los comes como pipas. Con esto no vas a ningún lado. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. pum. Wow, están buenísimos, ¿eh? Albert, ¿quieres probar esto? esto? Es un manjar. ¿Qué son? Chetos, pandillas. Es saludable esto. Garbanzos, tío. Es duro de comer, ¿eh? Crujen, ¿eh? No. Te venden en uno. Oh, pero están ricos y. Hostia, me gustan, ¿eh? Como que engancha mm. también. mí. Estoy desnutrida de tanto pues, sur. ¿Cuál? ¿Vale? Sí. Real, real Moroccan food. Muy chato. This is a real Moroccan food. Ah. Nada, no, no, es que es a Lewis. Increíble. A ver, Lewis probando comida tradicional. Está ¿Cómo te Increíble. A ah, haribo. <laughs> haribo. Haribo, te quiero. <laughs> no, tú vas grande, ah. no, pues ¿Puedo probar un one ¿Es endo? ¡Genial! ¡Sukra, Jolla! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! Sí. ¡Mmm! Estamos, de vuelta al hotel. Aquí estamos vamos. <laughs> <laughs> Es una locura de bonita la terraza, eh Pum, pum, pum, pum Y por aquí la comida De <risa> vegan no salad Son dos ensaladas de pasta Con macarrones, tomate, cocombre uh, <risa> Cocombre Cocombre <risa> pepino, Pepino Pepino Pepino, oh. sí. pepino olive, olives? olivas Olivas Olivas, olivas. Eh, Patata sí. Y el amor This is crazy oh. oh. Lubias In Spain, alubias Mmm, qué rico <risa> Está muy buena Está muy rico, no puedo hablar <risa> Buenas alubias, luego vamos a patinar. Estamos en el skate park y vais a flipar. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ya Dos niños tío como ripean. You want to say something for YouTube, for yes. our followers? Uh, make follow and then uh, subscribe, comment and share. <laughs> yeah. <Woo. laughs> con este pedazo de sunset y este pedazo de gente y con poquita voz se acaba este precioso día en Marruecos. Marruecos no decepciona. Marruecos is amazing. Tá casi, very good. Yeah. Yes, yes, surf, skate, and good vibes. Baby. Let's, let's, let's. <risa> y así cada día. Así es tu Estamos en el zoco de Agadir y vamos a probar un higo marroquí porque los españoles no son iguales. No, me estoy equivocando. Que sí, que en Canarias hay de... En no. Canarias, pero los de la península. <risa> <risa> <risa> <risa> me deja la boca roja la ¿no? violeta. <risa> ¡Oh! Está era bueno! ¡Oh, algo que eh, mira, me lo quiero invitar. ¿Esto qué es? Este es el otro que es. Vagan. Nos disponemos a entrar en el zoco. Estamos en el atardecer oh, pues. Con tablas de surf y ya sabéis lo que vamos a hacer Albert, muchas prisas te están dando, eh Estrenadlo estrenamos? Espera, espera Está de abajo Pium, pium, pium Venga 5, 4, 3, 2, 1, ya Alguien no tiene respiración Me he reventado, eh Ha sonado, eh Ha sonado Dios, pues bueno, está vivo. O es sea, que está más blanda la, la arena, eh. ¡Oh! Oh. Quiero tirarme más. Bueno, pues nos vamos a tirar. Nos lo hemos estado pensando, pero hemos dicho, ya que hemos no hasta aquí. ¡No! Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Otro, otro, otro, otro, no, otro. Vamos. Se te da la teta. ¡Ay, qué trabajo más duro, Héctor, tener que ver estas tetas y pixelarlas, eh. ¡Oh! El local nos está enseñando cómo salen las cosas aquí en Marruecos. Tiene una energía el cabrón. No me he conseguido ni poner de pie. He caído directamente, tumbado la tabla. Me he raspado todo el pecho. ¿En serio? I love Morocco. Yeah hasta el final, loco. Nada que la vamos. Ah, dream team. Toma. No podíamos acabar el día. De una forma mejor, mira esta luz. Este atardecer de locos. Este paraíso con olas, calor, atardeceres brutales, una casa espectacular como el Blue Wave Surf House, a tan solo 16 euros de Barcelona, que es lo que nos ha costado el billete. Muy feo. Qué puta locura. El puto paraíso, la gente yéndose a Bali, Tailandia. Pero bueno, nuestro viaje no se acaba aquí. Se acaba el vlog, pero no nuestro viaje. Yeah. Seguimos con las aventuras en Marruecos. Shukran. Marruecos, Shugrán. Oh, qué bonito, es espectacular. ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo! Chao.